Bienvenidos a una nueva cápsula de Bio Ángeles. Mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a esta maravillosa comunidad de amor. El día de hoy traigo para ti un mensaje del Arcángel Uriel. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Yo no voy a realizar la pregunta. La pregunta la vas a realizar tú. Vas a cerrar tus ojitos y vas a realizar esa, esa pregunta que está en tu alma, que está vibrando, que la pregunta sea, sea corta, sea clara y precisa para que el Arcángel pueda responderte. Te invito también a ponernos en disposición, a abrir nuestro corazón y ponernos en modo receptivo para estos mensajes. Le damos las gracias a Dios, a esta energía divina que ya se encuentra aquí presente, y el Arcángel Uriel, con su rayo de luz amarilla, te envuelve. Entonces, ya que hiciste esta, esta pregunta, bueno, ya le diste like, ya te suscribiste. Vamos a comenzar con esta maravillosa guía. El Arcángel Uriel te responde así. Te dice que estamos en el mundo de los ciegos que es necesario que te quites esa venda de los ojos para que puedas ver la maravillosa vida que tienes si, si estás con pensamientos y con lastres, no te permites ver lo que hay a tu alrededor. Es necesaria esta depuración para que comiences a fluir. Estás cargando con pensamientos, personas y situaciones que te impiden ver lo maravilloso que, que es esta vida, a lo que has venido a experimentar, a vivir, a disfrutar, a vivir plenamente. Pero al cargar estos lastres no te permites fluir. Te dicen que no estás en conexión con la fuente, que es momento de ir a tu centro y permitirte hacer esta conexión con Dios, con los ángeles. Hoy, en este día, Él está a tu servicio y en cualquier momento le puedes llamar y Él, con mucho amor, con mucha alegría, con mucha paz, irá a tu llamado y te estará brindando esta maravillosa guía. Te dicen que es que se requiere vivir tu presente, suelta el pasado y deja de planear el futuro. Que para hablar con los ángeles y con Dios no se requiere de un altar. Tienes que remembrar que tú y Dios son uno mismo y que en cualquier momento en donde tú estés lo puedes sentir y puedes hacer esta conexión y hablar con Él. Tampoco te dice que tener un altar sea negativo. Tú lo puedes hacer, pero puedes estar en contacto con él en cualquier momento. Entiende que tú y él son uno mismo. En todo momento está contigo. Que no estés ansioso, que eso que deseas va a llegar. Simplemente que el arte de esperar es esa pausa, es esa manera de fluir y de saber que todo va a llegar a su momento. No trates de acelerar, de forzar las cosas, simplemente entrégaselas a Dios, al universo. Y cuando tú comiences a realizar esta depuración de pensamientos, a dejar de cargar lastres, a hacer conexión, créeme que todo va a llegar a su momento. Todo va a empezar a fluir y aquello que sentías que no llegaba, comenzará a llegar. Este este es un sí. Esto va a llegar, pero requieres hacer esta depuración y esta conexión con tu ángel y con la energía superior. Me piden que saque una carta más para ti. Y te dicen que mantengas una mente abierta. No te permitas pensamientos limitantes, eres un ser maravilloso, eres un espíritu, en experiencia de cuerpo. No te limites y abre tu mente, abre tu corazón para esta nueva guía. Yo te dejo con esta maravillosa guía del Arcángel Uriel, no olvides conectar con él, con la fuente, en todo momento, llámalo, hoy está a tu servicio y no importa la hora en que escuches este mensaje, el momento indicado es cuando lo estés viendo, pues es el llamado de tu alma, yo te doy las gracias por compartir esta cápsula, regálame un like, suscríbete y activa esa campanita, que tengas un bendecido día.